O sea, con compitruenos! bienvenidos a un nuevo episodiazo de Pokémon. Penumbra, Moon, Tetra, Loke, let's Eso. go. <risa> Se celebra que hace que nos grabamos, oh, no grabamos eh, unos días, sí, Una tenía que salir. Que Bien, chicos, el último episodio eh, fue increíble, tenéis que ir a verlo, canal de Jota, o sea, ripeadas, espectacular, o sea, este, este juego es una locura Y a partir de ahora nos hemos puesto cosas perfectas Bueno, ellos, yo no, ¿vale? Yo soy Perfecto. idiota y, y por alguna razón no lo he hecho Pero bueno, ellos van todos 2-5-2, Lifeform, Choice Band y muy locos de la vida Pero bueno, ¿qué toca hoy, chicos? En teoría, Guzmán, pero no, no vamos a decir que es Guzmán porque ya sabemos lo que pasa en este serie. Porque después nunca viene. O sea. <risa> presentamos rápidamente y quiero presentar mi equipo porque tengo por fin Verás. un Incineroar muy intimidador. ¡Qué pidiéndolo. pesado! Desde el, el, el primer capítulo pidiéndolo. Tengo Increíble. a la casa un Muro Mágico. A, a este no le cambié la habilidad. Tengo a Polito sin Choina. Perfecto. Pero. Tiene los restos de locos Y después de locos. es el equipo de siempre del loco la vida esfera en excábil. ustedes Perfecto, pues yo os enseño el mío Que va, llevamos a Master con ojo compuesto Y trueno, que en teoría tiene un 92% De precisión, así que espero que no falle muchos Después llevamos Uf. a María Nuestro Aerodáctil, eh, que va un poco igual Le cambia los, eh, los ataques Va con la cinta elegida eh, Después llevamos a Trompitos, a nuestro Silvion Con piel férica, restos, bozarrón deseo Protección, ataque rápido, perfecto Llevamos a J, que va con corrosión Que es la misma habilidad, va con banda focus A Aranda va exactamente igual también Va con la habilidad rompe moldes Y llevamos Ojo. a Edu a nuestro Talonflame con alas vendaval Vida esfera, nitrocarga, respiro, vuelo E ida y vuelta Bueno yo voy a enseñar mi equipo vale. Voy con este hombre, con Sam, compañero elegido Voy con Jan con gafas elegidas a Agap con restos Ismi con cinta elegida ¡Jos. Alex con vaya cidra y Masterchef con el chaleco asalto para Ese Drapion ya me da asco, ese Drapion espera, ya me da asco y no metió ni un espera. crítico aún, tío. Llevas dos cintas elegidas. No, no ¿Cómo? llevo, ilegal. No, hombre, no, llevo todas las specs posibles. Madre Pe de, me de mi cito, vida, yo No, no, gafas llevas elegida. dos, gafas llevas dos. ¿Qué voy a, Lleva dos gafas? Dos gafas. ¿Qué voy a llevar? Está dos, fuera. ¿Gafas? Sí. Hay dos gafas, ¿Sí? ¿Hay dos gafas elegidas, vaporio? Eh, no, no, eh, te sumas dos muertes, jota. Qué suerte tiene Jota. Bueno, chavales, pues mi equipo no me ha dado tiempo a hacer gran cosa, entonces solo he metido unos restitos, que obviamente son clave para este musdale con firmeza, el pico afilado, ya veis tú con qué voy, Chareco asalto, vida, esfera, cinta elegida y gara rápida, que ya la tenía, así que bueno, he metido cuatro cosas, pero no he cambiado ni EPS ni nada, hoy ripeo, perfecto. Vale, yo entré al parque ya, nos habla Tilo, pero no viene Guzmán por ahora. Otro texto? Texto, texto. A mí vale, no me suena a mí ahora, Guzmán. Pero hay capturitas, ¿no? Sí. Hay capturitas. Sí, hay captura aquí, hay captura, ¿eh? Capturitas. Pero cuidado que hay entrenadores eh, locos por aquí, ¿eh? Recordad ¿Sí? la norma: si os coméis un entrenador, los demás tienen mm. que saber con qué abre. Vale, ok. Veo un de ruta. Vámonos. Venga, vamos. Voy, sí. vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, tío! ¡Jota, de verdad! ¡Yo paro j, de grabar j, j... con este tío, de verdad! Es increíble, da un paso. ¡Qué asco j de persona, está roto, tío. Hay que tío! ¡Qué asco j, j, j... de persona, en serio, tío! Y después dice que, que se queja porque le decimos que, tenemos buena, que tiene buena suerte, ¿no? Nada, no, no, no, no, no, yo voy a por ese. Yo voy a culpa, por ese. Ahora me ¿qué culpa tocará a yo? ¿Un combi? ¿Qué, ¿Qué conste? ¿Puedo ir a otro? Porque tengo, ya tengo Politoad. No Oye, ¡Qué morro tienes, que es mío! ¿Tú tienes a un Politoad? Tengo a un Politoad. Tienes el mío, perro. Pues te toca Pones. comerte un polibraz. De locos. Estupendo. <risa> Perros. Queremos ese Ibisur. Además no voy a poder capturar dos, eh. ¡Uh! ¡Oh! oh, oh joder, yo lo tengo. Oh, qué bueno, tres vale, no. bueno suerte sirve. para capturarlo, eh. Como te hago un hidroariete. Ya, esa parte ¿Eh? de no lo había pensado, la verdad. Pero tenemos a Gastrodon, perfecto. Perfecto, Perfecto, capturado a los Pokémon. Vale, 10.000 años más tarde. Bueno, gente, motes. mi Meowth con experto y una chapa plateada se lleva el mote de Flaco. Enorme flaco, flaco. Grande flaco. Mi Ibisur. Ibi se lleva el mote de Echo. <ríe> Saludito Echo. ¡Ojo! ¡Grande Echo! <ríe> mi Poliwur chiquito con el Fossil Elix eh, tiene el mote de Marcos. Grande Marcos. Grande. El mío se lleva Rokuro. Vas a ser épico, Rocuro. Grande Rokuro. Bueno, bueno, vamos a por el, el mote, segundo, ¿no? ¿no? Venga, sí. vamos un Un Ibisur muy quieto. Un Ibisur, por favor. Un y me quiero matar. ¿A la no. ¡Oh! me quiero, no, ¡Un, un Porygon! ¡Oh! ¡Qué bueno! El Porygon Z que voy a tener. O el Porygon 2 con Mineral Evolutivo. Es muy bueno. <risa> es buenísimo. Bueno, el Porygon 2 con Mineral Evolutivo es inmatable, Cuidado. ¿no? <risa> eh, como, como alguno muera, la a mega ver. robada… <risa> … que se viene… <risa> A Jota también o sea, le tocó porión que perros. Que perros. Verdad, a J atrapa a lo mejor, Jota. mejor de la ruta, tío. Ah, es que te Jota, Jota, te queremos, eh. Que espero super. Está programado, eh. Está nah. programado. Jota, ¿nos, nos alegramos mucho porque te vaya bien. Sí. Estamos Jota, es gente. que si te enfadas me da igual, tío. Tienes suerte. ¿Qué, qué, qué quieres? Escucha, o Oedi, no te rías mucho. Que como tengas suerte tú, te vamos a linchar. Que ahora vas volando. Es verdad, eh, es verdad. Hay que cambiar un poco el blanco, me... eh. Hermano, todo también? tiene a Porygon menos yo. es Porygon menos ¡Qué fácil se captura Porygon! Y yo aún no Ojo me he puesto Ultra ¿sí? Balls. Menudo Porygon 2 con mineral de Nada, mejor el Z, bro. Nada, nada. ¿Cómo, ¿Cómo se los voy a robar? Bueno, mi Porygon eh, se llama Rene. Mm, ah, no el Rene. El mío se llama Montiel. Ah, viene ya con el disco extraño, eh. Hostia. Oh, el el mío, el mío, espérate, que no lo he dicho. Se lleva el nombre de Joseph. Da igual, porque va a ser hiper ilegal las evoluciones, así. Increíble. Y me pone muy feliz que los tres tengan a Porygon porque significa que sí o sí voy a robar un Porygon. De locos. <risa> de locos. <risa> Nos generamos todos un tiranita raro. Vale, eh. ¿Qué, ¿Qué hacemos? Esta Primero esta ruta, esta ruta antes del sí, texto. Sí, sí. sí pero. No, no, no, eh, creo que ya tenemos que ir para abajo y en este sitio no hay nada más. O sea, es solo esta, este trozo. Entonces en nueva zona, podemos capturar. Vale, pues vamos no a ver. No sé dónde aquí. están J y Pachito ni en otro juego. Bueno, a J le va a salir un Charmander. Bueno, si le sale un Charmander, yo ya le baneo de la serie directamente, vale. ¿no? Le doy el título y jugamos un triloque. Perfecto. Perfecto. De locos. Es lo que digo hacer desde el principio. Vale, Betty, sal sí. de ahí ahora. Ya, ya está, ya está. Ya estamos acá. A ver, vamos. Vamos. Estamos aquí. Eco, Eco no se ha comido nada. No me comí comido nada. Aquí, ya aquí, me lo comeré. Aquí, aquí hay muchas cositas, ¿eh? No, lo único que, que se somos. come son unos vergazos del juego. ¡Vamos! ¡Increíble! Vamos. <risa> bueno, ya <risa> no, no tengo. Oh, ¡Un Grimer! Oh, oh, ¡Hostia, Minchino! Oh, ¡Pachi! Pachi ¡Cuidado! ¡Y a mí me, no me sale un Trubish! Lo tengo. Hoy es el día de los Pokémon que tengo. Y a mí de me sale locos. un Trubish. También lo tengo el Trubish, si me sale. Y también tengo el Grimer, o sea que Pero espero hermano, que salgan tres. cosas que no sean <risa> esos. ¡Tenés todo, Eko! Bien, yeah, Grimer! <ríe> Tengo no. toda la Pokédex. Yeah, yeah. Nike. ¡Grimer normal. Oh, no vale, no vale. Eh, te, sale, te sale ya en la Pokédex, creo. Sí. Joder. No vale. No, no vale. No, no, no Pero has, has obligado a Oedi a comerse un poligrat. No, le he dicho que no. Después le he dicho ya que no. Ah, vale. ¿En serio? ¿Y yo Persona me lo he querido no comer? Que no lo puedo El loco <risa> de, bueno, de Grimer. Gente, mi trubi se lleva el mote de Alp. Perfecto. El mío, Arctic. Como el Sardic Monkey. Perfecto. Bueno, gente, yo no tengo mote porque no tengo Pokémon. Salvo que me capturar a este. Venga, captura lo pesado. ¡Captura, Capture, captura, captura Vale, pero solo te llevas un Pokémon esta ruta. <risa> ah, toma pues saco. Da igual, si no hay más. Si no puedo capturar más. Por eso. Sí. ¿El mío se lleva el mote de Rolón? Venga, va. Motecito para Grimer, que se va a llevar. Pum, pum, pum, pum. Eh, vale, Minchino. chino. Tío, mira, has comentado en el capítulo. pero tienes un nombre tan raro que no te puedo poner mote, macho. Samuel. Perfecto, Samuel. ¿Qué nombre más raro, bro? No, no, este es, otro, este es otro, Bueno gente, el nombre el mote de mi Minchino se lo lleva Beas. el, mío Venga, se el nombre lleva... de mi Magnemite ah, perdón. Ah, perdón. El nombre de mi Magnemite, que obviamente no está capturado todavía, es Iron, <risa> Perfecto. Perfecto, el nombre de mi Charmander, que todavía no está capturado <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No! ¡Me sale un No. Después menos genero Niro, quiero capturar, no perdamos tiempo. A ver quién se come el primer combate. Venga, va, contra este, vamos. No te comas el árbol, vale, perfecto. Vamos, vamos, venga. Ardo en deseos de venga, batirme venga. contigo. Vamos, para calentar, chicos, venga, para calentar. Siempre calentando, de verdad. Siempre, es que siempre no, calentando, siempre no calentando. No aprendemos, no aprendemos. Tiene dos, sí, tiene sí. dos, un bombero. Calentamos con un rip. Oh, no, no, no. Le voy a, se va a comer un trueno. Mira, como falle el primer trueno master, lo libero. Tiene ojo <ríe> compuesto, 91% de precisión. Lo libero, os lo prometo. Lo no libero. Ahí va a ser velita. Va a ser veletero. Vale. Hombre que sí va a ser veleta, chaval. ¡Trueno! ¡Dios! ¡Al 62! Eh eh eh, eh eh eh! ¿Cómo? ¡Al 62! Pero ¿Cómo nada, voy a perder, tío? Hay que ponerlos <risa> al 60, <risa> nada más acabar este combate. Echo ya dio el combate por paradigos. ¡Swamper! ¿Cómo? Es que voy a perder, ¿Cómo? tío. No, Mega Swamper, va a ser Mega Swamper. Como sea Mega Swamper. Mmm. No tengo nada planta. Lo dejé a un PS Octillery. Se paraliza, gracias, Octilery. Va a ser Mega eso? Swamper, seguro. Tiene protección, tío. Eh. ¡Se sube la evasión! ¡No, no, no! Sí, a mí no, también no, se me ha no, subido no, la evasión, eh. No, no, no, no, no, no. Protección, no, no. Iba y va, y va con sustitución. Vale, como. no es mega, no es mega, no es mega. Como vaya, golpe te prometo. Crítico, tío. Te prometo que como vaya, con relevo me voy a cabrear, eh. Voy a hacerle mofa. No, eh. ¡Rayo hielo! ¡Oh, rayo hielo! Eh, ¡Descansa en fachada! ¡No! <risa> ¿Cómo pega su amper ¿Cómo pega su ¿Te ha pegado? Me quitó. Claro, no fue eh. su Gracias. Tiene no. valla. ¿Qué vaya tienes, tío? Ah, no es mega. Menos mal. La sidra. ¡Ay, no! Oh, la sidra. ¡Ay, estoy desconcentrado, tío. Estoy sacando un Pokémon. Como tengo algo de. de... Como tengo algo de planta, es que. Aprende, tío. aprende cosas plantas. Sí, sí, ya, sí. Ya, ya sí, lo sí. sé que lo aprende. ¿Nos no ha, ¿no ha metido sustituto, tío? La verdad es que no. No, tío. Pero es, pero es que yo lo maté de un velera. trueno. Y sube ataque especial. Bueno, bueno, bueno. Es que me ripea ahí. Terremoto de Swampert. Pega una. pega mucho, pega mucho, eh. Te pega, es poco eficaz. Poco eficaz. Me, me, me acaba de sacar 40 pesos. No, Porque vale. es poco eficaz, perro. Sí, sí, sí. ¡Voy Tengo volando! Eso, ¿Cómo? <risa> confío, <risa> confío. <risa> Protección, <risa> vale. Pongo más Hermen, lo mato no. una. Me voy a quedar aquí. <risa> <cinco> ¡Cascada! ¡Ri! <risa> ¡Ri! <risa> pero dactil. No. ¿De verdad? De verdad, tío, es que no tengo nada para este hijo de puta, no tengo nada planta, tío. Qué ¿Mana? fácil es este juego, chavales. Joder. Se sube otra vez la evasión, no me lo puedo puto creer. Bueno… De sustituto? Voy a perder. Voy a riquear yo también, tío. Es que no me lo puedo creer. Bro. ¡Banda Focus! Como no lo mate no este sos, pulso sí, Dragon no Rift! Yo Eddie volando. Voy volando. Ah, tú si sí por, por no llevar 2 dos, ¡No dos, mato! ¿Por qué se sube todo el rato la evasión? Porque quiere azar. trolearte. Es no sé, es, es aleatorio, creo. ¿eh? Ya, pero ah. va por 3 en evasión, ¿eh? Uy. O sea, no lo tocas, ¿no? Chicos, ¿creéis que mi, mi Electivire Choice Band, <ríe> habiendo tirado un puño, un puño trueno, tiene mucho que hacer aquí? <ríe> sí. Sí, para nada. Yo he lo dejaba la verdad. No, Aerodáctil, de verdad es una mierda. Aerodactyl, tío. Yo sacaría muca ahora. Es que no sé a quién poner. Es muy terremotero y con cascada, eh. Cuidado. Ya, ya, estoy jodido. Bueno, mucha cámara. Enorme cámara rápida que se están comiendo ahora mismo. Sí, chicos, mi combate puede durar fácil 10 minutos, eh. Pero va ¿no? ¿Qué coño es esto? Os lo digo así ya, eh. No, no, no, no. No va eh. Cambia de ataques. Está loco. Ese Swamp está loco. Dos mil años más tarde. Es que me mata antes, ¿no?, de que tiene recuperación. El hoja mágica no falla, hoja claro mágica Está no remoto. falla. ¿Cómo? Hoja mágica, no falla. ¿Seguro? Es verdad, Sweet. es verdad. Hoja mágica no falla nunca. Es verdad que no falla. Pero gracias por decírselo, Eddie. ¿Cómo no? te salvo el combate, ¡Oye! No, vale, escúchame, que, que si no íbamos a estar aquí hasta mañana, si da lo mismo. Hermano, te salvó un movimiento el combate increíble. Yo, yo creo que todo… Que pierdo, pero bueno. Eh, voy a... Bien, Echo, Si ripeas, bien. Es que creo que ripeo. O sea, llevo dos… Este cae, porque cae… No es más rápido, ¿no? O sea, ¿Y a Jota? ¿Te cayó uno? Ah, pues sí. Mátalo. Sí. ¡Uy, uy, no te, uy! uy. No, quién no, te or, no te mueras por el No te mueras por el Lifeform. Claro life que se muere. claro que. ¡Oh! Dos PS, es de verdad. ¡Oh, ¡Qué perro, Iko! ¡Cómo se Yo salvo? nunca tengo esa suerte. Menos mal. Era mi única oportunidad. Tenía a Mook, tenía a, a Mustil que caía de un cascada. Chicos chicos, chicos, chicos, os lo digo de verdad, eh. O sea, no lo voy a matar en la vida, en la vida. O sea, le quito una verga. Reinicia partida y seguimos la aventura Si quieres reiniciar y te sumas la rip, por mí está bien. No me voy a sumar nada. Uy, cómo pega. <ríe> pues nada, no hago más en este capítulo. Si es que está. Sí, sí. Mira, mira cómo está. Entra, entra los. Eh, sí, ahora, ahora, entro, ahora entro. Para, para la mini, sobre todo. Entra. Vale. Para la mini de eco. Perfecto. Ah. Entra a ver el, cómo veletero, está. el veletero, el <ríe> veletero. Entra a ver cómo está, por favor. <ríe> Tiene que estar hecho. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué no se ha bajado nada? ¡Es Rayquaza ese Pokémon ahora mismo! ¡Mega ¿Cómo? Rayquaza! Escúchame, escucha, escucha, escucha, Jota. Veleta, eh, cuanto más tiempo lo dejes, va a seguir subiéndose todos los stats al final, ¿sabes? ¿Ah, sí? Porque sube dos y baja uno, entonces siempre que sube dos, baja uno… Chicos, he así. perdido todo el equipo, no os preocupéis, no pasa nada. No pasa nada. ¡Es inmortal ese Octillery! No nada, increíble. increíble! ¡Se la sumadme, hizo! ¡Se, sumadme, se la se, hizo! ¡Sumadme seis cuerpos, no pasa no. nada! Hostia, eh. eh se, no. se, me ha ido, se me ha ido la cabeza totalmente, eh. No. Sin guardar ni nada, sí. claro. No. Bueno, no podías hacer otra cosa, en verdad. Sí, claro. eh, dejar sí. que me matara de una. Iba a tardar menos. Pues yo sigo, eh. Aquí sí, sí, no sí, sí, sí. Ahí. sí. Ahí está, bueno, ahí está. bueno, Están ahí, bueno. son dos combates, eh. Son dos combates. Eh, dos combates. Siempre, creo que sí, eh, escúchame. creo que sí. <risas> siempre decimos, son dos combates. Unos detrás de otro y luego nunca. Hombre, ¡Oh, mirad que, que me encontré! ¿A ver? ¿Qué? ¡Puedo revivir oh, a un pokémon ¡Pero oh, que me acaban de morir Y fui bueno, y fui no bueno diciéndoslo, ¿no, ¿eh? Perfecto. perfecto. A ver, es regla universal de todos los loques Sí, claro, sobre todo en mm. los nuestros, ¿eh, bro? volverá A ver, yo esa regla no la pondría mucho porque estamos reviviendo cada dos por tres no. No, nah, no, da igual, te pero, da la alegría, sí, bro. Sí, ¿Tú vale, por qué vas tú, volando tú, ahora, tú, cabrón? Quieres, tú quieres Ay, robar, cerdo. Pues yo quiero robar. Yo exacto. revivo y robo a Oedi, perfecto. ¿Cómo? Ah, vale, vale. Ponernos al 60, eh. Que, que el puto bueno, entrenador bueno, sí, sí. se los tenía al 62, el hijo de perro. Cuidado, compitruenos, ¿Sí? estamos. Team School, esto es una locura. En mis capítulos siempre está el Team School. No sé qué pasa. Estoy pero, bro, bro, no, bro, cuenta, cuenta lo que pasó. Ah bueno, si ¿qué pasó? Si, no sé si lo saben, ¿sabes? habrá Ya lo, saben, el el... A lo saben, Lo saben, chicos. Lo tienen que saber. He, he ripeado, he hecho al TF4 y bueno, estamos aquí. ¿Eh? Tiro del casa? cable. ¿Cómo? Es no no el, ¿Qué, le... sancio ¿Qué, sancio completo, el... ¿Qué haces, Eddie? ¿Cómo? Haciendo trampas, tío, de verdad. Ah, pero no puede pasar. No puedes pasar. Ah, que empiezas ya. ¿Es doble? ¿Es doble? No sé si es doble. Son, o sea, dos seguidos, verdad, Jota, son, no, son dos seguidos, es verdad, Jota, son dos seguidos. Son dos seguidos. Dos seguidos porque tienen cuatro Pokémon, así que son dos seguidos. Son wow, dos nada, seguidos. Se que no, que Espe ahora viene que no te dan nada que hacer, eh, Jota. Bro. Y empieza con Salazel. Y yo tengo, Venga, joder, ya. y tengo a este primero, tío. Soy idiota, tío. Antes tenía al, al caballo. Increíble. Al 63, tío. Ost eh, bro, bro. M me iba a intoxicar bueno. a todos. Eh. Chicos, va a ser increíble esto. <risas> Rip tras rip, perfecto. Tóxico, nada, ya. Sí, está claro. Carga tóxica, pero si no estoy envenenado, boludo, salas Sí, el Uy, no, tío. lo que pega! Lo que tan boludo no es. Carga tóxica… Pum-pum-pum. Lanzallamas, mira. Tiene shash. No va a tener shash, seguro. Seguramente. Como la tenga, tío, Tóxico. ya… Así que. Tóxico. No, no, no. Tiene shash. Qué mal me huele. Claramente. Tú, chicos, qué mal me el Team Skull nos va a reventar, perfecto. Tendrá protección. No, no Seguro Nah Nah No tiene Trampa venidosa, trampa venenosa. Uy ¿Qué es, ¿Qué es eso? ¿Qué oh. es eso? Me baja el ataque no, Y Queen. el ataque especial Y la velocidad Tiene bueno, un Nido, no. Nido Queen Vale, lo mato, lo mato Nido, vale, Nido Queen. Queen Pues no me hace gracia perder a Gastoro, eh Lo tengo Sois, ya muy tocado Soy muy débil al tierra Y tiene un Nido King Y un Nido Queen ¿Nido Queen también? también? Ah, que sí, lo tiene J Sí, sí, sí, sí, sí. Terremoto. ¡Terremoto! Nah, no te, te, te quita nada, Eddie, eh, no llores. Chico, a ver A ver, a ver, él no me quita ¡No! nada. ¿Cómo? Dios. Bueno, yo tengo que dejar caer aquí a Ja, no pasa nada. Vale, terremoto. soy más Pero rápido yo, que Nidoking. Venga, hasta luego, que lo tiene todo. Madre mía. Ah, Nidoking claro, es lento, racho. ¿no? Va a tener raro. Una loco! 85, ya lo dactil. Trampas rocas. Bueno. Y yo haciendo pico cañón, ¿sabes? Para que se quemara. Perfecto. No le quito nada. ¿Y encima tiene restos o qué tiene? Tarjeta trampa roja. roja. ¿Tiene oh, tarjeta roja. Tiene tarjeta roja. Tiene tío? tarjeta ¿Tú? roja. No, no, no, no. La ha puesto en la trampa roja. No me lo puedo creer. va. Pua, tóxicas increíble. y rojas. Tóxicas, claro, claro. claro Tiene un Wi-Fi con levitación y tengo a este con consister... ¿Es ¿Tiene <risa> también? Sí. Within, ¿Qué le hago, tío? Buah. Me lo cargaré, tío. Mira, tío. Tirar, me va a tirar el puesto, ¿no, ¿El perro? Terremoto. No tengo nada, nada para el puesto, tío. Bro. Bro. ¿Eh? Tiene tóxico, tío. Bro. Tiene tóxico y trampas rocas, bro. ¿Qué ataques eh? tiene Nido, el Nido King? ¿Cómo pega el Nido King? Es una barbaridad. Crítico. No, Ahora, perro. Tarjet, no, ¿cómo que está roca. tóxico y las rocas. La no, tomas no las rocas. No, no, no, no. <ríe> sí, sí, sí. Ya te digo que sí. Ya te digo yo a ti que sí, pero este no tiene nada para hacerme, creo, ¿no? Oh, lo intimido, qué buena. ¡Ah, ah no, la tarjeta no, roja no. la tiene Wizzing! ¡Ah, que tiene oh. rayo! Ah, vale. ¡No, y me saca todo. Silvio! Ah, y me es? saca oh, Silvio! Silvio, ¡Oh, cómo aguanta Silvio, está loco! Calo, hombre, Silvio, coño. Ah, todo bien aquí, eh. <ríe> <Todo> bien. <ríe> eh, mínimo uno muere. Mínimo. No, Eddie, tú cállate, que llevas Cuatro capítulos sin perder a nadie. ¡Hoy volando! ¿Cómo, ¿Cómo se <risa> ven los campos? Tóxicas, Ch chicos, idea. ¿se pueden ver los campos púas o algo? Doble fila de púas top. Eh, ¿Los campos qué quieres decir? ¿El campo hierba todas esas cosas? Sí. Eso sí, sí, se sí, ve eso, en sí. el campo, se ve en la, en el, vamos, en la animación. No ah, sí, nada, sí. Bueno. O sea, no, no, claro. se ve, no se ve en el más, ¿no? No, no. ¿Qué joder? Creo que no. Vale, yo creo que.. Mmm, El wizard tiene levitación, por cierto. Doble púas, menos mal que tenemos al hacer. Claro, si solo tiene ahí levitación. Me hice, de hecho. Ahí me dice por favor ah. los movimientos del Nido King. Por favor. Eh, terremoto. Nada ¿No más. <risa> Joder. Terremoto loque. Eh, si, si le hago. No. Chicos, si le hago desarme y tiene tarjeta roja, salta la, la tarjeta. Eh, no, se ¿sí no, ¿sí la quitas, se la quitas. Yo, no, no, no, no, eh. Eh. no, esto va a ser duro, eh. va a wow, que... es duro, porque… Oh, Mío, es que K -K. va a venir ahora el, el segundo combate, chicos, con el equipo envenenado, ah. es que va a ser terrible. Uff… Ese es el problema. Ese es el problema. Voy a tengo quitar que las, jugar. La tengo que las jugar. púas y… Las me púas queda tóxica, el nido, y... Queen. Tengo banda focus, Onda ¿no? tóxica ha venido, King. ¿Dónde tóxica? <risa> nah… Increíble, tío, no me lo puedo creer. ¿Qué te ha hecho? Has flincheado. No, sí no, no, que haz, sí la tarjeta sorpresa, roja. Sorpresa, y está sorpresa, sorpresa. Ah, vale. Fake. Vale. Jugué, jugué bien, jugué bien, jugué muy bien. Ah, me He rompe la sash sea, con las idiotas. rocas. No le quito nada. Puedes seguir otra vez, que te calles un mes. <risa> lo matas, lo matas, María. Mátalo, sí, por sí, favor, sí, antes sí, mataste a alguien. Este combate es. tan random, ¿qué le pasa? No, no, es que ahora viene el otro para <risa> ¡No lo mato! Y me vuelve a poner las jugas tío. ¡Ah, tío, la tarjeta roja! Oh. Acabo de salvar por la tarjeta roja. ¡Edu! Hazme terremoto! Ah, le he puesto, sí, Y no casa, me enveneno, ¿no? perfecto. Vale, recuento de muertes, primer combate. Yo me lo he pasado, no sé vosotros cómo vais. Yo cero, por ahora. No, no voy bien yo. Cero, de hecho, yo ura, cero tío. yo. Uy, sin… Uy, sin, ¿qué no va a ser…? No, no te curan ni, ni pagando, claro. No, Uf. yo creo que no, ¿eh? No, ¿verdad? No. Se van, no, se no, van, se, se van, se van. No, no se van, no. ¡No se va! No. Segundo combate, chicos. Tóxico. Puto nido, queen de mierda. Espera, no seco, espera. No vale, se, espera, Eco, no, no abras, no abras, no abras. No abras no, bueno, Lanzas llamas abril, abril. de whizzing. No, lo aguantas, por el lado especial lo aguantas. ¡Ay! El veneno y las rocas no me afectan porque tengo el Magic Ward de loco. Magic Ward es buena, Sí, que sí a tu casa. Sí, sí, sí. Las rocas sabes. no me afectan. No. Magic no. Ward es para tóxico y tal, ¿no? Eh, para lo del campo no. tampoco, ¿no? No, no me rompes Ash. De locos. Me paso el combate sin bajas. Yo también, sin, sin cuerpo, sin cuerpo. Me dais mucho asquete, la verdad. Pero sí, está muy bien, Hoy voy muy mal, ¿eh? Ah, a que le te queda Wii. ¿Qué te queda Wii? Sí, sí, sí, sí, un segundo. Me ripearon al pájaro. ¿A tocaron? El Nido quién tiene rayo yo no lo sabía. No le dijisteis, perro. Ah, yo sí, yo lo dije, eh, lo dije, lo dije. Pues no me enteré. Madre ah. mía, cómo pega. Pega, pega, pega, pega. pega. Sinceramente espero que tengan tres ratatas ahora en este combate porque si no, no, no lo llevo Tiene tengo. tres, pensé sí que va a tener Tiene uno tres. Vale, vale, ya está Menos ya está, mal, está. eh me lo, Menos me mal pasado. que son tres, eh Vale, yo abro con Galván, tú la full de vida Tengo que meter la red discosa, eh Bueno, <risa> bueno contrate abro un poco con más, más que te sirve especialmente A ver Vale, Toxapex no me la contes Nooo no, Ah, vale, vale, abro bien, abro bien Le voy a meter yo un no. trueno He abierto mal los dos combates, macho, Es Increíble No. Lo intimido, que me sirve de mucho. Máster, trueno. Persecución, ¿Persecución? ¿qué? ¿Persecución? Porque más rápido. Ah, no, ¡No, no! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Es vale, un pego! ¡Storework! ¡He abierto! Un... ¡Ah! ¡Storework! Le Hostia, metí un ida y vuelta de locos, entonces. Hago cajarro. Perfecto. Vaya close Stormark. combat que se va a llevar. Stormark. Hermano, cómo nos comimos. No lo puedo creer. No tienes as, ¿verdad? No tienes as. No. No tiene. Buah, eh, me habéis salvado, ¿eh? Porque iba a cambiar y hubiera sido una liada increíble. Uf. Menos mal que lo paralicé y soy más rápido ahora. <risa> si no, rip. Qué suerte, bro. Trueno, 30%, no te quejes. Eh, un sí. Zoroark no puede ser más rápido que mí. Vigilio. ¿no? Vigilio. Oh, este pues Pokémon no. está loco. Sí, es este Pokémon no pega mucho, ¿eh? No me lo tengo que intoxicar, cosas. pero no puedo sacar a este ahora. Este Pokémon está loco, ¿eh? Como tiene Trick Room, ah, sí, perfecto, psico, muy bien. Vamos, vamos, vamos, vamos, besarlo. Es más rápido que yo, va a hacer. Ah, no, es más rápido que yo. No bueno. tengo nada eso. Es más rápido, bro, que es muy lento. Es lentísimo, Gimola. Energibola, Vigilleves, está loco. Y Toxapex. A tu casa. Ahora sí. Y ahora viene Toxapexo. Toxapexo. Toxapex, terremoto, Toxapex, vida esfera de un ex. Cadril no lo puede aguantar en la vida. Uff. fácil de este juego. <risa> Eh, aprende puño fuego este, pero qué dice. Puedo aprender el, el rayo hielo porque que muera dos veces, la verdad que no me apetece. Sí, lo no aprende, lo no aprende. <ríe> Como vale. aguanta. Pues nada, sí, trip Silvio. ¿En serio? ¿De verdad? No, no, no, no, no, lo no. aguanta. Menos sí. mal, menos mal que encontramos el revier máximo. <ríe> <ríe> ah, mental. Ay, ay, ay, ay. Búnker. Pero Vigilien es muy lento, ¿no? Sí. Pero pega de locos. Me la voy a jugar si tiene 40, palo, vale, lo... vale, vale, vale. Me, me lo como tóxico. Le he quita... ¿Tenía vi... El Toxapex tiene vida esfera. ¿Cómo? Le he quitado la vida esfera de un golpe, tío. Ah, ¿tiene vida esfera? ¿Cómo? ¿Tiene no? vida esfera el Toxapex? ¿Cómo? Hermano, me sacó de pulso sombrío todo eso. ¡Hola! ¡Todo eso! Está ¿Tiene loco, medio del, equipo eh? envenenado. No. Uy uy uy uy que es igual a la serie puede mátalo, ser mátalo por favor Venga, para, venga para, Lo intimido que para, me sirve de muy poco La verdad ¡Ah! que sí Se paralizó <ríe> No puede ser Bueno da igual le iba a hacer sí Le va aguantar ¿Qué te queda solo el BGM? Sí No he no, paralizo no, no, no, no, no, Lariato Oscuro, mátalo no, matalo, escaldar, matalo. arriba Ay, alba, muy firme tula. No, bien, no, no. Bien, bien, Pachi, bien sumando no, no. cositas ¿Energy bola? What the fuck, tío? es que no tiene nada para el siniestro no tiene nada Uy, para el siniestro no, Uy, muere, Uy, muere, muere el siniestro! muere, muere de veneno a Tomás por a culo Tomás. Tomás Tomás vuelve a morir el revivir máximo <risa> haciendo su trabajo menos mal que tenemos el revivir máximo como haga restaura todo te vas al fondo ah no, no, no. cuernito sertero y a tu casa ¡Buah, pero yo he perdido tres Pokémon ya, eh! En el capítulo de hoy. Yo dos. ¡Uff! Yo siete. Por suerte, uno era el mismo dos veces, así que, bueno. Mmm, perfecto. Pues ahora compito, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. reventar el botón de like y, por supuesto, suscribiros a los canales, que los tenéis todos en la descripción. Los cuatro canales. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Chao!